Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz domingo para todos. Vamos a disponernos para iniciar hoy la Semana Santa, con este día tan especial, el Domingo de Ramos. Vamos a, a recibir, a aclamar a Jesús en esa entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a meditar dos textos, el primero allá iniciando la procesión de, de Ramos. Vamos a leer justamente esa esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y en la Eucaristía vamos a meditar la pasión en este domingo vamos a meditar la pasión según San Mateo todo el relato de Jesús en su sufrimiento, en su sacrificio desde cuando es arrestado así que mis queridos hermanos los invito para que vivamos esta celebración con mucha fe que así como vamos a levantar nuestros ramos levantemos sobre todo nuestra vida levantemos sobre todo eh, nuestro, nuestra propia historia y humillemos delante de Jesús nuestra vida para que pongamos delante del Señor nuestros pecados. El Señor en su infinita misericordia nos perdone, el Señor en su infinita misericordia eh, nos reciba y que así como gritamos vivas y aleluyas con nuestros labios, con toda la decoración, las ramas, las palmas, también cantemos vivas y aleluyas al Señor, glorias, aleluyas al Señor con nuestra historia, con nuestra propia historia. Eso es lo más importante, mis queridos hermanos, que nosotros nos humillemos delante del Señor. Así que hoy quiero invitarlos, normalmente siempre meditamos el Evangelio, yo quiero invitarlos para que meditemos el Salmo, el Salmo 21, que es el que se propone para la liturgia de este domingo, con una de las palabras en las que el, Señor, que el Señor va a pronunciar allá en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me talaran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te queda lejos, fuerza mía. Ven corriendo a ayudarme Contaré tu fama mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Fieles del Señor, alámenlo Linaje de Jacob, glorifícalo Témalo, linaje de Israel Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, y siempre Por los siglos de los siglos, amén La liturgia nos regala ese contraste hoy Por un lado las vivas Las alabanzas al Señor Y los Los, los, los ramos, las los tapetes que se hacen para recibir al Señor, pero por otro lado la condenación injusta por el otro lado crucifícalo, crucifícalo y es el contraste en nuestra vida mis queridos hermanos, alabamos y glorificamos a Dios y decimos yo creo Señor y a veces llevamos una medalla al pecho y un objeto religioso y sacamos pecho pero cuando se trata de vivir los valores, de vivir la honestidad, de vivir una vida correcta, no se trata de de, de vivenciar el Evangelio crucificamos a Jesús crucifícalo, crucifícalo Señor Dios que te alabe y te glorifique con mi vida Señor, dame fuerzas para que así como levanto mis brazos recibiéndote en esta entrada triunfal también levante mi vida clamándote. un feliz domingo para todos mis queridos hermanos recuerde hacer a su parroquia, busque el programa parroquial también lo puede encontrar en la página web de la diosis, diosisdenema.org ahí va a encontrar los programas en cada una de las parroquias para que nos dispongamos a vivir una Semana Santa, una Pascua de gracia, este es el tiempo de gracia, este es el día de la salvación, feliz domingo para todos